¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo capítulo del de tutorial para crear aplicaciones móviles. Si no viste el primer capítulo, pues te dejaré un enlace, bueno, una tarjetita que estará apareciendo arriba del de capítulo anterior. Y pues como pueden ver, solamente tenemos en esta aplicación el Hola Mundo, así que vamos a hacerle más cosas. Eh, entremos en los eventos. Les daré una pequeña definición de qué es un evento, pero no se las daré como la encuentran en un libro o en internet o así, sino les daré como yo la entiendo para que ustedes me entiendan mucho mejor. Así que pues un evento solamente es como una función de nuestro programa que detecta las cosas que hace el usuario en la, en, bueno, en la aplicación. Eh, o sea, por ejemplo, un botón cuando mueves con el dedo hacia abajo o hacia arriba o cosas así, ¿no? Cosas que hace el usuario. Mm, son eventos, entonces vamos a dar a cambiar el tamaño a esto uh, Nuestro hola mundo y vamos a agregar un botón aquí El botón pues hagamos que abarque todo el espacio Y vamos a ponerle por ejemplo un id, de, uh, o sea nombre de nuestra variable Le vamos a poner, mm, no se sé, suma Vamos a, no, conteo conteo, conteo Vamos a hacer un conteo de uno en uno. Así que, pues, este es nuestro botón que va a ir contando de uno en uno. Pero, ¿dónde vamos a mostrar el conteo? Lo vamos a mostrar en otro en otro pequeño texto. Como saben, solo lo dejas apretado y mueves. Así, así pasas las cosas de una a otra. Vamos a poner este sí en toda la pantalla. Y después le vamos a cambiar el ID a... Num, que este va a ser nuestro número hasta aquí eh, nos faltaría centrar el texto que vemos aquí, es en gravity centrado, horizontal y vertical y vamos a agregarle a eh, los tres puntitos vamos a agregarle un tamaño de unos 40 y un color o sea aquí en text color un color de este gris. Y en estilo en negrito. Ahí está. Creo que sería todo. Así que como podrán ver es un número bastante grande. Y el botón, como aquí como podrán ver, dice events. Así que el botón ya tiene un evento que es on-click, o sea cuando alguien, una persona le da un click. Pero pues nosotros podemos agregar varios eventos más pero bueno como pueden ver aquí ya tiene un evento este botón podemos acceder al evento desde aquí dándole clic aquí evento y luego aquí donde dice un clic o aquí donde dice events tenemos todos nuestros eventos vamos a decirle que es un evento que está en view o sea en nuestra vista en esta parte de aquí en view y tenemos aquí el botón como pueden ver el botón conteo así lo pusimos nosotros, así está aquí en esta parte es donde vamos a realizar la programación de, de este botón, donde vamos a ponerle toda la lógica o todo lo que haga al hacer este evento, que en este caso es on-click, al darle click entonces vamos a hacer que al darle clic al evento vaya sumando de uno en uno así que Primero hay que hacer una cosa antes, como podrán ver aquí dice text view. No queremos que diga eso, queremos que esté la cuenta en cero Así que primero vamos a darle aquí donde dice activity. O sea, cuando uh, queremos que cuando se abra la aplicación, en lugar de que diga text view, te ponga un cero, Así que en activity, en on create, o sea, cuando se crea, cuando se realiza o cuando se abre la aplicación, le ponemos en esta parte. Y vamos a programarle que en lugar de TextView diga 0 Así que vamos a ponerle en View en las vistas Y vamos a buscar el que dice SetText Justamente este de aquí set text y decimos Aquí le decimos a qué objeto de la vista Le vamos a aplicar ese valor que estamos poniendo Así que mm, es el text view num Aquí le pusimos num es este, el título es el de Lola Mundo, así que vamos a poner este Y aquí como podrán ver, si lo dejamos en blanco, en cuanto abramos la aplicación, el texto se va a borrar Así que nosotros le vamos a poner un 0 porque queremos que aparezca un 0 Y hasta aquí, en cuanto se cree la aplicación, en cuanto se abra la aplicación, va a decir 0 aquí, ya no va a decir text view Ahora nos vamos al, a las vistas, a los eventos de las vistas y aquí tenemos en el evento onCreate, onClick, que es el del botón. Y ahora le vamos a hacer que vaya contando, pero que vaya agregando de uno en uno. Podemos hacerlo de dos formas diferentes: que es haciendo una variable que vaya almacenando el número, o simplemente cambiando, obteniendo el número que está escrito, sumarle uno y colocar el nuevo número. Cada que alguien la apriete, vamos a obtener el número que está escrito en ese text view, sumarle uno y volverlo a colocar. Pero yo, yo les recomiendo que lo hagan con variable. Así que vamos a crear una nueva variable que va a ser de tipo número. Y le vamos a llamar, uh, no sé, conteo. Count. Y como podrán ver, aquí tenemos nuestra variable número. Y le vamos a asignar hasta ahora. Uh, hasta aquí ya creamos la variable Pero antes al, al abrir la aplicación Vamos a asignarle a la variable el número 0 también Para que todo quede mm, en orden Así que vamos a ponerle 0 Así ya se muestra el 0 y la variable tiene 0 Así ya no hay errores o que haya cosas malas Así que aquí en el on onClick lo que vamos a hacer es incrementar un 1 a esa variable. O sea, aquí, aquí está increase o decrease. Vamos a ponerle un increase a nuestra variable count. O sea, ya no es 0, ya es 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es insertar el texto. Otra vez con set text. Vamos a poner set text. Num, que es nuestro texto que tiene el 0 hasta ahorita. Y le vamos a poner la, el, la variable Pero como podrán ver Nuestra variable es de tipo número O de tipo int Y no la podemos poner aquí Porque aquí nos deja poner Texto, puro texto es un, Los cuadritos son de texto Los números son de, lo, de Son círculos Entonces necesitamos convertir ese número A un texto Para convertirlo a un texto uh, Nos vamos a deja, no encuentro Creo que es en operator Aquí está, sería con decimal, sin decimal El primero sin decimal, el segundo con decimal No importa en esta aplicación cuál es Pero es sería este Cualquiera de los dos funciona Si, si son una calculadora les recomiendo que sea el with decimal Que es, se respeta el decimal Pero como ahorita no nos interesa que sea, que sea con o sin Entonces lo dejamos así y ponemos el numerito aquí, como podrán ver va a convertir a string, o sea texto el número de la variable count y hasta aquí ya creo que ya estaría todo si no pues por eso nos dejaría uh, crear la aplicación y ya lo probamos así que vamos a darle a en run esperamos a que se quite el anuncio y ya me dio hambre, <risa> bueno esperamos y como podrán ver, pues la programación no es muy difícil en esta parte porque pues es por bloques, nada más es de mover los bloques en su lugar y, y, y tener todo en orden y checar las variables, etc. Así que como podrán ver, ya se creó la aplicación, nada más queda instalarla y esperemos un rato. Esperemos, esperamos a que se instale. Listo. La podemos abrir. Y como podrán ver ya no dice eh, text view, ya dice 0. Entonces al apretar el botón nos suma 1, 2, 3, 4, y así podemos continuar hasta que se nos canse. Ahora sí que hasta que se nos canse el dedo, ¿sabes? Porque va sumando de 1 en 1 en 1 en 1. Y lo va poniendo. Lo va mostrando en nuestro texto. Como podrán ver, esto es bastante fácil. Hasta ahorita solo hemos visto este evento, pero después podemos ver muchos más eventos conforme a la marcha en este curso. Y pues, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado muchísimo este video y espero que esperen con ansias el próximo capítulo de este curso. O de este taller, como quieran llamarlo. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Uh, espero que les haya gustado. Compartan el video con sus amigos para que aprendan a crear aplicaciones Android desde sus celulares. Y nos vemos hasta la próxima, adiós, chao.